Para que nosotros no pudiéramos meter la, la, eh, el recurso de, de, de casación, porque parece que, como los jueces todavía, viendo lo que hicieron, parece que querían comerse todo eso y que Marlin saliera sin que nosotros pudiéramos hacer nada. ¿Qué esperan ustedes, Genaro, en esta otra instancia que va a casación? Bueno, yo espero de que la justicia, al ver que todo lo que hubo, donde hay prueba,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 la, porque le empieza a correr del 30 de agosto, de, de, de agosto que fue que ella cayó presa y ella cayó el 30 de agosto y ya por lo menos en septiembre por ahí ya tiene que estar ahí fuera ¿Cómo se sienten ustedes como familia ante esta situación? Eh, por lo menos yo no puedo hablar por nadie yo, yo hablo por mí yo me siento eh, antes me sentía atado de pie y mano pero no estoy atado de pie y mano porque así me está dando la fuerza